fantasmitas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a mi canal una vez más! Pero bienvenidos al... Grinch... Para... Y el gordo se me queda viendo... Ahí está, miren. ¿Sí ven sus patitas aquí? Su cabeza está para allá, pero está súper dormido como siempre. El día de hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Y la verdad es que sí, es bastante interesante. Les voy a decir, yo tenía programado otro video para hoy, pero... Ayer, sí, ayer, sí. Ayer justo eh, respondí unas preguntas por Instagram y salió el tema de que si yo creía como en la reencarnación y todo esto, yo les dije que sí, que yo creía que pues mucho de lo que somos hoy es porque ya tenemos un poco de influencia de nuestras vidas pasadas y mucha gente me empezó a mandar mensajes y me decía que, por ejemplo, unos recordaban eh, gente que no conocían, otros tenían unos recuerdos que ellos no recordaban haber vivido y yo, por ejemplo, yo soñaba que yo hablaba un idioma que no conozco, bueno, que no hablo, que sí existe, pero yo no lo hablo y a raíz de esto, mucha gente también mandó mensajes donde me decían que recordaban una, un lugar en específico, unas habitaciones y que creen, pues habitaciones no solamente 10, 15 personas la recuerdan, esto es algo como gigante y son los famosos backrooms, ¿ok? Entonces hoy les voy a contar todo sobre esto, qué hacer si tú te encuentras en un backroom, todo lo que dice como que... Ahora sí que todo lo que dice la historia y las recomendaciones y por qué la gente se ve ahí en los backrooms, así que si tú no sabes ni de qué te estoy hablando pero recuerdas haber estado en algún lugar así, pues yo te recomiendo que sigas con este video. Así que vamos a comenzar ya, de este lado les dejo mi TikTok, ya saben que de repente subo muchos videos y de repente ninguno, así va la inspiración. De este lado Instagram, les recomiendo seguirme por allá porque por ejemplo ese contenido de las preguntas y demás, posarlos aquí por preguntas de Instagram y en la parte de aquí abajo les dejo mi Facebook y ahora sí, vámonos directo al video. Ok, los famosos backrooms, yo creo que ustedes ya escucharon un poco sobre esto, pero primero que nada vamos a ver unas imágenes para ver si ustedes se sienten un poco identificados A ver si ustedes han so se han soñado en estos lugares Y después yo les voy a platicar un poco sobre mi experiencia en estos lugares Pero pues si ya me siguen desde hace tiempo sabrán que yo siempre mis pesadillas, mis peores pesadillas acaban en este lugar Así que bueno, vamos a comenzar Primero que nada, ¿qué son los backrooms? No sé, ustedes ya vieron las imágenes, díganme si ya se identificaron con alguno Si sí, sí han estado ahí, si sí, sí han soñado ustedes estando ahí este nombre de Backrooms rooms eh, se lo puso un usuario anónimo no esta foto que ustedes están viendo es el post que hizo este usuario anónimo en 4chan y es este hizo como un hilo de Twitter pero en 4chan donde él describía estos lugares, o sea mucha gente había hablado de esto pero nadie lo había puesto como en un concepto y nadie lo había como que unido para hacer esto y bueno básicamente pues explica que es una falla de la realidad o sea si tú acabas en estos backrooms es porque entras como a esta falla de la realidad y consiste estos cuartos o estos lugares en más de 6 millones de millas cuadradas es decir, muchísimo, muchísimo, muchísimo espacio ¿cómo lo midió? no tengo idea o sea, es como un concepto pues dice que generalmente Um, tienen estas paredes tapizadas del mismo amarillo O sea, del, del que están viendo Que parece como un hospital Quiero pensar yo Bueno, yo le veo parecido como un hospital Tiene este ruido molesto de luces Cuando ustedes están en la escuela o en un hospital Que está este tipo de luces prendidas Suena como un zumbidito es, es O sea, lo reconoces en todo lugar Hasta en las películas de miedo Juegan con muchos de estos conceptos ¿Por qué? Porque es algo que sí ocurre en la vida real Es algo que sí nos pone como... O sea, nos mueve algo psicológicamente Algo en nuestros en alguna espaciadilla, entonces por eso las películas de terror usan mucho este tipo de lugares eh, la alfombra como húmeda y sucia, así como ya saben de que cuando pisas se escuchan tus pisadas en, en esta alfombra y bueno todo esto, o sea si ya está raro estar encerrado ahí y pasar puertas y pasar esquinas y demás y no ir a ningún lado pues eso es aunado, porque no estamos hablando ni mencionando todavía las entidades o los seres que viven ahí en los backrooms. A lo mejor no lo sabías que ya habías estado ahí o te pasó una vez y ya pero sí lo reconoces, o sea, como que ahora sí como por ahí, se te desbloqueó algo en la memoria y lo recuerdas. Aunque no recuerdes tú haber estado ahí, es decir que yo, me, yo me recuerdo esos lugares por mis sueños, muchas personas conocen el lugar, pero nunca han estado en un lugar así. ¿Por qué lo tenemos como que en el cerebro? ¿Por qué está alojado en nuestras memorias? Ya sea porque lo tuviste en un sueño, ya sea porque es un recuerdo que de repente apareció en tu mente, o porque sí estuviste ahí alguna vez, pero muchos confirman la existencia de estos backrooms. Se dice, bueno, en este post de 4chan, dice que este lugar se divide en nada más nada menos que tres niveles, y pues más por descubrir, ¿no? Se supone que ya a partir de cierto nivel, pues ya como que nunca regresas. El nivel cero es en donde la gente eh, se despierta, o sueñas que estás ahí en el, en el nivel cero. Dice que, si despiertas aquí en el nivel cero, mantén la calma y camina por el laberinto de paredes amarillas. Es poco probable encontrar algún monstruo o criatura aquí, ya que este nivel tiene poco peligro. Aunque tenga poco peligro suena bastante creepy... no, no me gustaría como que volver a ahí. Aquí dicen que si por alguna razón llegas a ver algo, ya sea como que de... ya saben, ¿no? De que lo ves así con el rabito del ojo que le dice como una sombra o algo así, que rápidamente te voltees y camines rápidamente. O sea, que ni siquiera investigues que es lo que está apareciendo por ahí no tienes que alejarte dice que eh, tienes que estar con calma que no mires hacia atrás que sí hay varios puntos de salida aunque tú encuentres la salida hay pocas probabilidades que tú como que regreses a tu realidad es decir que vas a salir a la salida pero vas a reentrar al nivel cero ¿se ¿Sí me entienden o sea vas a salir para volver a entrar o sea la mejor de tus suertes puede ser que regreses a tu realidad la segunda mejor de tus suertes puede ser que repitas el nivel 0 lo peor que te puede pasar es que aparezcas en el nivel 1 porque recuerda estabas en el 0 y ahora avanzaste ahora, ¿qué hay en el nivel 1? dicen que el cambio casi no es notorio ¿por qué? porque es las mismas paredes o sea, como que el mismo lugar, eh, los mismos sonidos, etc. aquí lo curioso y si eres muy fijado te puedes dar cuenta que en las paredes se empiezan a mostrar hongos um, los techos se ven húmedos la alfombra en mal estado y las luces fallan constantemente de hecho se dice que mientras tú vas caminando la luz se puede ir como por minutos o por horas Y esto pues va aumentando la dificultad ¿Y a qué le suena parecido esto exactamente a más películas de terror? Esta imagen de que van caminando en el pasillo y la luz empieza como a titilar el Y de repente se paren de la luz y ya está el monstruo enfrente de ti Hagan de cuenta que algo así Bueno, aquí en el nivel 1 es donde ya tienes que tener un poco más de cuidado Porque salen las criaturas ¿Qué criaturas? Monstruos, seres humanoides o otros humanos Que no importa lo que tú veas No tienes como que hacer contacto con ninguno Tienes que correr y correr y correr Sin voltear atrás y así Aquí se dice que ven desde perros sin piel Figuras humanoides Y pues que básicamente lo que veas Tienes que correr y no voltear Además de esto dice que Tienes que asegurarte de encontrar un rincón seguro para dormir Eso sí, puedes dormir con los constantes gritos que provienen como de las paredes Como si hubiera cuartos atrás de las paredes y pues tú escuchas gritos Estar en la oscuridad horas y horas y horas Aunque tú ya estés despierto, o sea, puede ser que te duermas hasta 10 horas seguidas si tú quieres Pero despiertas y sigues en la total oscuridad Y si tú crees que esto es lo peor, pues no, porque viene el nivel 2 Dicen que es el más peligroso explorado actualmente um, Los pasillos son como de concreto Con tuberías Viene y pues hay otro tipo de monstruos Esta me recuerda mucho al de Grave Encounters Cuando ya están ya en lo último ya están como en estos pasillos, ya así como que en el sótano, así con las tuberías y los ruidos como que de repente truena alguna tubería y demás, pues así. Aquí la temperatura cambia constantemente, de repente te estás asando y de repente estás congelándote, pero que si de, cambia la temperatura súper caliente y por nada del mundo baja o cambia, tienes que regresar por donde veniste y tomar otro camino. Si por ejemplo tú vas caminando en, la, en los pasillos y ves a una figura humana enfrente de ti, tienes que darte la vuelta y correr, o sea... No tienes que como que, ay, oye, nos ayudamos, no, eso no Es una zona humana. Dice aquí que en este nivel 2, por si el ser perseguido y ser claustrofóbico y demás no fuera lo suficiente como para volverte loco, eh, aquí hay constante sonido de las tuberías, maquinaria, que recorre, les digo, las paredes como si hubiera algo detrás de estas paredes, y nunca se callan, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Más o menos así como estas imágenes, eh, es como se de este nivel, dicen que existen de hecho niveles del 3 al 7 pero esos, o sea, no han sido muy explorados ya que son pues, los más peligrosos que estás en, en total oscuridad y que el agua puede llegarte hasta las rodillas o más arriba así como las películas del Titanic, no sé ahora les voy a contar cómo es que yo llego a estos tipos backrooms eh, en mis pesadillas siempre mis peores pesadillas siempre acaban en estos cuartos pero yo llego a ellos de una forma muy extraña por ejemplo, antes soñaba mucho que eh, estaba escapando de algo y me metí a una iglesia, pero esa iglesia hagan de cuenta que las puertas se iban cerrando así al momento que yo paso se, se, se, o sea, se sellan yo quedo adentro y es cuando empieza este juego empiezo a ver estas mismas imágenes que ustedes están viendo, aquí la diferencia es que yo sí escucho algo que gruña atrás de mí y crema, no nada como un perro o un lobo, una cosa mucho más grande y yo siento que me está persiguiendo conforme yo voy avanzando abro puertas, abro puertas, me meto a cuartos y voy, mientras más me voy adentrando en este convenio porque pues yo le, yo le decía que era un convento pero es básicamente lo que ustedes están viendo en imágenes así tal cual yo lo veo mientras yo me voy más y más adentrando a este convento Um, veo cosas peores, por ejemplo Primero veo como camas extendidas Como que alguien de repente se paró y huyó de ahí Empiezo a ver como alacranes en el piso Cosa que a mí me da mucho miedo Después empiezo a ver como que Las monjitas sin vida en sus camas Y así, mientras esa cosa que me va persiguiendo Lo escucho más y más cerca Y pues yo me veo la necesidad de correr más y más rápido Nunca he salido de... Esos lugares en mis sueños Siempre me despierto muy sobresaltada Así como que sudando frío Porque esa sensación de que algo me viene persiguiendo No me gusta De hecho, hasta una vez mi mamá tuvo que ir a despertarme O sea, estas pesadillas las he tenido años Yo hace 10 años que no vivo en casa de mi mamá Imagínense desde hace cuántos años las tengo Y tiene que ir a despertarme porque O sea, nomás con que me haga así yo ya me despierto Pero se ha visto la necesidad de irme a despertar De cómo yo estoy alterada soñando esto También sueño que viene un tsunami y al momento de yo correr, me meto a un edificio que automáticamente se vuelve este lugar también. Pero eh, cambia un poco, también tienen las tuberías, tiene el sonido, yo corro y corro y corro, trato de salir. Aquí la diferencia es que yo escucho que alguien, alguien de mis conocidos, de mis seres queridos, está adentro del lugar. Y pues lógico, yo me voy adentrando y adentrando y adentrando más, tratando de buscar a la persona pero no está, nunca la encuentro, escucho que llora, escucho que algo le están haciendo, pero nunca llego a, a la persona y les digo yo, nunca salgo, en mis sueños nunca salgo siempre estoy ahí, entonces sí es algo muy extraño, me encantaría que en los comentarios me contaran sus experiencias si juntamos algunas experiencias para hacer un video de puras experiencias sobre los backrooms, me gustaría muchísimo pero bueno, en los comentarios cuéntenme qué tal les pareció este video, ya no habían escuchado de este concepto y si han tenido experiencias parecidas, hoy ando muy mexicana esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo los quiero mucho, nos vemos al siguiente video, esténse pendientes porque muy posiblemente haga una exploración urbana para eh, la siguiente semana estoy haciendo todo lo posible, moviendo todo lo que puedo para conseguir eh, pues el acceso al lugar donde es los quiero mucho, sus saludos más hasta el final les mando muchos besos, bye Hola, los saludos del día de hoy son para Liz B.A., otro para Mandy Mendoza, otro más para Selene Luna, para Dania Acosta y para Tiana de Los Ángeles. Y aquí está el, bueno, los comentarios del emoji secreto que les di por Instagram. Recuerden que se los doy por historias cada que subo video nuevo. Los quiero mucho nos vemos al siguiente.